Hola Indira, ¿cómo estás? Gusto en escucharte y ver este, la presentación de tu trabajo. Eh, aquí hay algo que me... tengo algunas dudas, porque no sé en qué nivel andas. O sea, si, si ya tienes el proyecto completo, lo que presentas es el proyecto que ya está aprobado y vas a intervenir o si estás armando el proyecto, o si ya tienes este, ya implementaste el proyecto, eh, no sé en qué nivel estás, entonces sí sería interesante que, que en el foro pudieras darnos más información para poder entender, sobre todo, este, que, cuál es la, pues el alcance que vamos a, a contemplar para, para el producto final, de este semestre. Independientemente de, bueno, más bien a la espera de, de, de que puedas brindar esta información para poder definir qué es lo que esperaríamos para este semestre de parte tuya. Habrá que hacer algunas observaciones muy concretas con relación al proyecto que tú estás presentando, que tiene que ver más con el tipo de tratamiento y enfoque que habría que darle. Pues, eh, creo que te, te estás centrando más en la actividad que en el problema. Esto es simplemente el proyecto, el nombre. El nombre es curso, taller de fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? eh, O las preguntas que tú haces, ¿no? Que, ¿Cómo hacerle para que la gente se interese? ¿Cómo hacerle, pues, para que sirva para no sé qué? O, los, o cuando dices, no, pues es que mi interés personal es este colaborar con la comunidad. Ojo, no digo que esté mal, que estés interesado en ello, que estés preocupada por saber cómo, cómo participar. Sin embargo, digo, ¿cómo la gente puede participar? Sin embargo, eso no es la centralidad de un proyecto. Te invito a que cambies el enfoque y en lugar de ver que tienes una actividad y justificar la actividad, que te sientes en el problema. Tú estás diagnosticando, aquí las otras de ver, qué estás diagnosticando desde el punto de vista que, del proyecto. Qué problemática encuentras y sobre esa problemática hacer el planteamiento de una actividad que pueda ayudar a solucionar ese problema. Por lo tanto, eh, eh, la definición del, del, del proyecto tiene que estar centrada en ver cuál es el problema y cómo se soluciona. Es la misma información que tienes, nada más organizada de diferente manera. Es decir, si tú lo que quieres es, no es lo mismo decir que es un curso, taller para jóvenes eh, que valoren el la cultura, del entorno, a decir que, este, que el problema que, o el, el punto que te interesa de este proyecto es que puedan, lo, que, que puedan poner en valor ¿no? la vida cotidiana y la comunidad o los elementos que componen la identidad de un barrio, en este, en este caso de la, de la ferro, y que utilizas la actividad del curso taller como una herramienta para lograr ese objetivo. ¿sí? Que el objetivo no es realizar un curso-taller con una exposición, sino el objetivo es cambiar el chip de los este, o la visión de los estos de los jóvenes con respecto a su entorno y que empiecen a, a que valoren, ¿no? Sí, esa es la idea. Entonces todo, entonces el planteamiento va en cómo diseño un modelo que me permita solucionar esa problemática que yo estoy visualizando, ¿no? Entonces, eh, es ahí entonces donde empiezas las preguntas, no tendrían que ser hacia cómo pensar que la gente vaya, sino decir qué elementos debería tener este curso, taller, para poder fomentar este tipo de elementos que estoy visualizando, ¿no? O para solucionar este problema. Eh, y yo creo que si lo abordas de esa manera, pues va a ser más pertinente. Entonces, eh, básicamente es eso. No es lo mismo decir, decía, que tú haces una mención de, de consumidores, ¿no? Crear consumidores o favorecer consumidores culturales Habrá que hacer diferencias entre consumidor y participante de la cultura. Consumidor es aquel que, eh, vale la redundancia, consume un producto ya establecido. Y es un enfoque que va desde la mercantilización de la cultura. Hay alguien que genera un bien o servicio cultural, lo pone a disposición y la gente consume ese bien o servicio cultural. ¿Cuál puede ser el caso? Pues puede ser de la música, de los libros, ¿no? Este tipo de, de, de, de bienes culturales que desde la industria cultural se generan para que un público los consuma. Cuando hablamos de patrimonio cultural es difícil pensar el patrimonio en términos de un, de este, de un producto que se consume. Más bien sería más en términos de que se usa. No es lo mismo consumirlo que usarlo, porque usarlo tiene que ver no con una cuestión meramente comercial del asunto, porque sino también de un asunto de apropiación. Y cuando hablamos de, de, de vida cotidiana, de comunidad, la, la cuestión aquí es, el, es hacer el énfasis no en el consumo cultural, sino en la participación de las personas en su propia cultura, ¿no?, porque estos modelos de consumo cultural van más eh, enfocados a eso, que yo te genero un producto que tú, lo, uh, que tú lo asumes como tal, y la otra posición es, es decir, cómo hacemos eh, partícipes en su propia cultura a partir de su valoración y de su utilización de sus elementos culturales, ¿no? Que es un planteamiento diferente, como te digo, es la misma información, nada más hay que darle un planteamiento diferente porque sí este, es, es, es, es un tratamiento eh, que va, en el primero de los casos es de, la, de cómo podemos tener acceso a esos consumos culturales y el otro planteamiento que te invitaría es más bien a cómo hacemos para ejercer el derecho cultural, más bien el derecho a la cultura por parte de las personas, y en este caso pues de los jóvenes, ¿no? Y entonces es aquí donde tú plante puedes plantear que tu estrategia de acción cultural eh, tiene esas características y puede abordar esa problemática de esta manera. Entonces, bueno, básicamente sería esa la observación, ah, esperaría, no tiene que ser por video, puede ser por escrito, donde nos digas este, pues cuál es el alcance si estás ahorita en el diseño del proyecto si ya tienes el proyecto y ya ejecutaste o ya ejecutaste y tienes información para saber y decirte cuál va a ser el alcance que va a tener nuestro trabajo final ¿Vale? muchas gracias